Hola ¿qué tal amigos del Bowl del Código, en algunas oportunidades me han preguntado por comentarios ¿Cómo puedo grabar la pantalla de mi computadora de manera fácil sin instalar programas de pago o hacerlo de manera rápida? Una de las opciones que yo utilizo es eh, un par de extensiones que tengo en, nuestro, en mi explorador En este caso yo utilizo Microsoft X en eh, la versión Chromium y lo que, me, lo que hago es instalar las dos aplicaciones que también están para eh, Google Chrome y eh, son estas. Grabador de pantalla para la Google Chrome. Esa sería su interfaz. Es muy, muy sencilla. Solamente requiero presionar capturar pantalla. Y al terminar de capturar puedo descargar mi archivo a la computadora. Pero también utilizo esta aplicación Screen Recorder que me permite grabar tanto la pantalla como la cámara y puedo seleccionar si quiero grabar el audio del escritorio o el audio del micrófono. Entonces estas dos aplicaciones son las que utilizo porque me parece que son las más sencillas de utilizar, son muy básicas, son muy ligeras y permite grabar la pantalla de manera muy muy fácil. Entonces, dejaré los enlaces en la descripción del video por si están interesados en utilizarla. Muchísimas gracias por ver este video y no olviden eh, compartirlo, darle me gusta si así lo desea y también suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima oportunidad.